Aquí nos encontramos con Margot Stone En troposcura. Vamos a explicar Cómo se hacen multifields O multicapas En un área Aquí estamos en la Universidad Nacional eh, es un bosquecito Artes el de, el de atrás era El Conservatorio de Música El que está al fondo Allá es el viejo Ingeniería matemáticas el antiguo de por allá el, antiguo por allá el hangar y por aquí este lado el de economía bueno hoy día se pone lento porque pues no es que tenga no, mejor... Al carro -car también. Entonces... Entonces, sí, sí. Ahí listo. Entonces, vamos a ver todo lo que hay que hacer. La idea para una capa es una base y portales en línea recta. Podemos ver si estos están en línea recta. Se el video. Podemos ver como estos portales de aquí están en línea recta y podemos usar estos dos pasos. o podemos estos dos portales de base, obviando este portal para para los multifils entonces ya ustedes miran como el que de aquí a aquí estos pues habría entre ellos dos para poder empezar a hacer los multifields o podríamos utilizar estos dos tienen que moverse mucho pero igual aquí desplazar, entonces, desplazar o utilizar estas dos de base o este base, ¿cuál lo hacemos? dos ¿Los separados, Ajá. listo entonces vamos a hacerlo eh, Sí, sí, sí. vamos a grabar con la cámara porque veo que esta vaina se queda paralizado